Renita, antes de empezar con el video, te invito a que te suscribas a mi canal, sobre darle a este botoncito rojo, ahí también activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subas video. Recuerda que tengo una gran variedad de videos en los que te puedes pasar y divertirte con ellos. Recuerda utilizar mi código que aprende Renita en la tienda de Fortnite. Ya dicho esto, ¡vamos con el video! Y hola, ¿qué tal? del canal, aquí Caplay, un nuevo video para ustedes. Hoy estamos en un nuevo video de reaccionando cómic. Este cómic me lo pasaron y me dijeron que era muy triste. Así que vamos a reaccionarlo juntos a ver qué tal es, ¿vale? Así que vamos con la reacción. Ok, lo unimos, Play. A ver. Oh, oh, oh ¿qué? Mai se dio por una flecha y Trollino está llorando por él. O sea que este es el fantasma de Mai. Ay, no. Ya es hora de irnos. No, Mike. ¿En serio me haya muerto? No, no, no, no puedo creer esto, no. Ay, fui un buen chico. Le pregunta a quién, ¿quién es el de hueso? A la muerte. Y dice que no. ¿Cómo que no es buen chico? Él es un gran chico. Me pone Me dijeron que fuese el mejor. Ay, qué tierno. Ah, yo sé sea que Maya ha muerto por una flecha de un esqueleto. Ay, pobre trolino. A ver el cómic real. Ya es hora de irnos. ¿Fue un buen chico? No, Mira que fuiste ese mismo. Ay, qué tierno cómic. Ay, ranitas. La verdad, de esto no sé qué comentar. A ver. Veo que Maya. O sea, el cómic empieza. Está Trolino llorando Y Mai herido con una flecha Ahí en el estómago Y se supone que El fantasma que estaba Viendo a Trolino y a Mai Era el mismísimo Alma de Mai Él mismo se estaba viendo como Trolino Lloraba por él No, la verdad esto es muy triste <ríe> Esto es muy triste y, y Y al final le pregunta a la muerte De que si fue un gran chico esa, esa parte me, me gustó ¿Fue un gran chico? dice no, fuiste ser es el mejor Es que Mai siempre es el mejor, ¿o no? Es el mejor perro del mundo Y bueno Ranita, espero que les haya gustado mucho este cómic La verdad, este cómic fue muy triste A mí me comoyó mucho el corazón Me puso muy triste El link real del video original Estará en la descripción Para que se pase por el canal de la creadora Y le den mucho apoyo También no olvides comentar aquí abajito Dejar tu like eh, compartir el video con tus familiares Con todas las personas que tú quieras También suscríbete si no estás suscrito Y nada más que sí Nos vemos en el siguiente video Chao chao